Mira lo que me encontré, güey. Me encontré un micrófono, güey. Móchate esto. watch esto, güey. Encontré un micrófono nuevo. Para cantar, para ir al, al, al, al karaoke. Voy a tener micrófono nuevo. No más que hay un problema con este micrófono. Cada vez que donan, como que vibra. Y pues como que eso no está chido, ¿no? Así que voy a decirles que no donen cuando esté cantando, porque me va a vibrar en la mano. Este es un chat cristiano. Sí, sí, sí. Y esto es un micrófono. <risa> el trigo dice a HH como los de la plataforma naranja a huevo. ¿Qué? ¡A la madre! ¡Ey, gracias por la donación! <risa>